resolver una ecuación con denominadores, basta con pasar cada fracción a denominador común, es decir, calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores y cambiar cada denominador por ese número. En este caso, si factorizamos los números, Vemos que necesitamos un 3, un 5 y un 2 por 5. El 5 está, añadimos el 2. De esta manera, el número 30 será el mínimo común múltiplo, ya que es múltiplo de 3, múltiplo de 5 y múltiplo de 10 a la vez. Y no hay otro más pequeño que cumpla estas condiciones. Por lo tanto, cambiamos cada fracción por una equivalente con denominador 30. Al cambiar el denominador también deberemos cambiar el numerador de la misma manera. Os recomiendo poner todos los numeradores dentro de paréntesis y buscar el número por el que habéis multiplicado el denominador. En este caso habéis multiplicado por 10, por lo tanto el numerador también se tendría que multiplicar por 10. Si hemos multiplicado por 6, como en este caso, 5 por 6 son 30, el numerador también tiene que estar multiplicado por 6. Y para convertir 10 en 30 hemos multiplicado por 3, por lo tanto, el numerador también hay que multiplicarlo por 3. Si en algún caso no veis directamente el número por el que estáis multiplicando, podéis dividir este denominador entre el original. Por ejemplo, 30 entre 3 da 10. Ese es el número que hemos utilizado. O también os podéis basar en la factorización del 30. De 3 a 30, de 3 a 30 se multiplica por 10. De 5 a 30, de 5 a 30 se multiplica por 6. Y de 10 a 30, este sería el 10 y este el 30 se multiplica por 3. Por lo tanto, siempre es fácil encontrar estos números. Una vez tenemos todos los denominadores iguales, podemos cancelarlos y copiar la ecuación ahora sin denominadores. Una vez aquí, tenemos una ecuación que solo lleva paréntesis y aplicando la distributiva podremos quitarlos. Aquí tendremos 10 por 2x. 20x, 10 por más 1, eh, más 6 por x, y al otro lado, 3 por 3, que son 9, más por menos, que es menos, y 3 por x, 3x. Y de esta manera también hacemos desaparecer los paréntesis. Ahora basta pasar todos los términos con x a un lado... Este pasará sumando y todos los términos sin x al otro. El 9 se queda en el mismo sitio y el más 10 pasa restando. Calculamos 20 más 6 más 3 son 29x. Y a este lado 9 menos 10 menos 1. Ahora solo hay que pasar el 29 que multiplica de la x recordar que ahí hay un por, aunque no se vea, al otro lado dividiendo. Por lo tanto, x es igual a menos 1 partido 29. Como esta fracción ya es irreducible, es la solución de nuestra ecuación. x igual a menos 1 partido 29 es la solución de la ecuación original. En este otro caso tendremos que encontrar el mínimo común múltiplo de 5, 10 y 2, que es 10. Así pues, pasamos a denominador común usando el 10. Ponemos todos los numeradores entre paréntesis y buscamos los números. De 5 a 10 hemos multiplicado por 2, arriba también. De 10 a 10 no hemos hecho nada, por lo tanto aquí no hace falta multiplicar por ningún número, sería como multiplicar por 1. De 2 a 10 hemos multiplicado por 5, pues en el numerador también. Ya podemos cancelar todos los denominadores porque son iguales y copiamos. Para quitar todos estos paréntesis que han aparecido basta con aplicar la propiedad distributiva. Más y más es más, 2 por 3 es 6 y la x se queda. Más y menos es menos, 2 por 2, 4. Aquí el paréntesis sobra. Y aquí haremos menos y más es menos, 5 por x, 5x. Menos y más es menos, 5 por 1, 5. Y así hemos quitado los paréntesis. Ahora pasamos todos los términos con incógnita a un lado y todos los números al otro. Hacemos los cálculos. 6 y 5 son 11, menos 1, 10... 3 y 4 son 7, menos 5, 2. Y ahora pasamos ese 10, que está multiplicando, a dividir. Hay que simplificar la fracción, que en este caso se puede dividir arriba y abajo entre 2. Por lo tanto quedará un quinto. Si lo necesitáis, se puede escribir también la solución en forma de número decimal. En este caso, 1 entre 5 es 0,2, por lo tanto, también podríais dar la solución de esta manera. En este caso, vemos que una parte de la ecuación no lleva denominador. Si lo necesitamos, siempre podemos añadir un 1. Tendremos que encontrar el mínimo común múltiplo de 7 y de 2, el 1 nunca añade ningún factor, y el mínimo común múltiplo de 7 y de 2 es 14. Cambiamos todos los denominadores por un 14, ponemos los numeradores entre paréntesis y buscamos el número de paso. 7 por 2 son 14, pues arriba también multiplicamos por 2. 2 por 7 son 14, pues arriba también se multiplica por 7. 2 por 7, nuevamente, es 14, también ponemos un 7 aquí. Y 1 por 14 son 14, así que aquí habrá que multiplicar por 14. Tachamos los denominadores, que son todos iguales, y volvemos a copiar. Fijaos que la letra no importa, en este caso no estamos usando una Y, pero el procedimiento para la resolución es exactamente el mismo. Volver a copiar ayuda a no equivocarse con los signos, aunque no es estrictamente necesario. Aplicamos la distributiva... Términos con incógnita a un lado y los números al otro, vigilando los cambios de operación. Este 7y pasa restando, estos dos números se quedan donde están, por lo tanto se quedan igual, pero este y este pasarán restando. Y ahora hacemos todos los cálculos que se puedan. Aquí tenemos y positivas 2 y 35, que son 37, y si le quitamos 7, quedan 30. Y en este lado, positivos son 35 y 28, que son 63, y negativos 12 y 21, que son 33. Si restamos, queda 30. Este 30 que multiplica pasa al otro lado a dividir y ahora simplificamos al máximo. 30 entre 30 es 1, por lo tanto la solución final será y igual a 1. Si queremos comprobar que lo hemos hecho bien, basta con cambiar la y en la ecuación original por un 1 y calcular. Veremos que a los dos lados sale el mismo resultado. Hemos obtenido que Y igual a 1 era la solución. Para comprobarlo, cambiamos todas estas Y por un 1. Y estas también. Y nos preguntamos si realmente sale lo mismo a ambos lados. Si hacemos este cálculo, 7 entre 7 da 1. Aquí 5 y 3 son 8, entre 2 4 y si sumamos, puesto que aquí dice que sumemos, obtenemos un 5. A este lado 1 y 5 son 6, entre 2 son 3 y si le sumamos estos dos son 5. Por lo tanto efectivamente 5 es igual a 5. En un caso como este, en el que solo hay un denominador a cada lado podemos no pasar a denominador común, puesto que este 2 está dividiendo a todo el miembro y puede pasar al otro lado multiplicando, igual que este 3 que también divide a todo el miembro, por lo tanto también puede pasar al otro lado multiplicando. Es decir, basta con hacer una multiplicación en cruz. El 3 pasa a multiplicar a todo el x más 3. Y el 2 pasa a multiplicar al 5. De esta manera, hemos quitado los denominadores. Aplicamos la distributiva, multiplicamos, y ahora cambiamos de sitio los términos que necesitemos. Hacemos el cálculo, 10 menos 9 es 1, y este 3 pasa a dividir. Por lo tanto, la solución será x igual a un tercio o en decimal x igual a 0,3 periódico.